Hoy hablaremos del artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a los derechos económicos, sociales y culturales imprescindibles para su dignidad y el desarrollo de su personalidad. Cuando hablamos de los derechos económicos, y sociales y culturales parece que nos referimos solamente a los pobres o a los refugiados. Y decimos, bueno, pues que se busquen un trabajo y así salen adelante, o que se vayan a sus países y nos dejen a nosotros aquí en paz. Eso es aporofobia, que es miedo a los pobres, a que nos quiten nuestros privilegios de ciudadanos con derechos. Algunos piensan que esta crisis sanitaria por la que estamos pasando nos va a hacer mejores, pero solo nos va a hacer mejores si sí, somos capaces de entender que a nosotros también nos podría pasar. La rueda de la, por, de la fortuna da giros bruscos y de repente pues, nos podría suceder una guerra imprevista, un accidente, un atentado, una epidemia y nosotros podríamos perder nuestro trabajo, podríamos no poder pagar la hipoteca o los, o los alquileres, o la comida. Quizás llegaría un momento en que nosotros necesitaríamos de la ayuda de la sociedad y no encontraríamos a nadie que nos ayudase, como en el famoso poema de Martin y Cuando los nazis vinieron a por los comunistas, yo guardé silencio, porque yo no era comunista. O suena verdad? Sin embargo, Michael Jackson en la canción Mind the Mirror, Hombre en el espejo, hace todo lo contrario. Él cuenta que es invierno, se ajusta a su abrigo y ve pasar a unos niños de la calle que no tienen dónde refugiarse ni tienen dónde comer y algo se le remueve por dentro y entonces se mira en su interior y piensa que esto no puede seguir así, que hay que cambiarlo. Y también nos mira a nosotros que somos su reflejo y nos dice... Si tú quieres hacer que el mundo sea mejor, mírate a ti mismo y provoca el cambio. Resulta curioso, pero ese también es el lema de Amnistía Internacional. El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Claro que hay que moverse. Claro que no podemos mirar para otro lado, ante las desgracias ajenas. Porque todo lo bueno... Y todo lo malo que le sucede a uno solo de los nuestros, nos concierne. A eso es a lo que llamamos empatía, ponerse en la piel de los demás. Si te miras al espejo y solo te ves a ti mismo, estás viviendo una, una soledad terrible derivada de la falta de empatía y el egoísmo. Pero si te miras al espejo y eres capaz de ver a toda la humanidad, entonces eres verdaderamente humano. Y si además te preocupa el bienestar de todos los seres humanos, entonces eres un ángel, un ángel fieramente humano, como decía el poeta Blas de Otero, que a pesar de todo creía en el hombre. Muchas gracias por escuchar.